Hola, ¿cómo estás? Soy Claudia Castro. Te cuento que hace unos minutos yo estaba eh, ensayando, eh, probando algunas cosas, grabando para compartir y demás. Y cuando terminé, fui a ver el celular eh, para cargar y, y vi que tenía un montón de notificaciones, entonces rápidamente vi si algo tenía que responder urgente y obviamente les amiguen, ¿no? Eh, y me encontré un regalo maravilloso que me dejó sin habla no pude ni reaccionar de hecho estoy grabando esto antes de contestarlo digamos con palabras en el celu porque lo amerita y te lo quiero leer porque no podría de otra forma dice así no dejes de soñar y soñan grande porque eso que tanto deseas estoy segura que lo vas a lograr Gracias, gracias, gracias, infinitas. Un beso enorme. Esto es para Giovanna Douchar, eh, amiga de TikTok, que tiene una cuenta que se llama Vida Positiva Oficial, que comparte siempre cosas maravillosas eh, para motivarte, eh, para, que tiene que ver con los sueños, que conseguir, con... Seguir, con todo lo que nos encanta, ¿no? Entonces, eh, ¿qué decir? Eh, cuando uno se encuentra un comentario, un mensaje así, es como que dice, caray, todos los esfuerzos, todo lo que, que uno intenta a veces, eh, porque sabe en el corazón que, que, que es eso, que, que tiene que ir por eso, porque eso, forma parte de la esencia de uno, uno siente en el corazón que lo debe de hacer y se encuentra con este comentario, gracias, gracias inmensas, eh, te quiero mucho, gracias porque siempre está alentando ahí, bueno, TikTok es una red muy maravillosa porque a mí me ha hecho conocer personas geniales que, que los llevo en mi corazón y, y siempre me alegran el día, diálogo tan natural, de verdad me emociono, qué decir, no, eh, y está buenísimo porque de todas las redes es la que conserva esa, esa cuestión de conectar, de comunicarse y también es una red muy solidaria porque se comparte de verdad los comentarios y, y podés eh, comunicarte no, no sé qué, qué es lo que la hace diferente Yo la verdad no Trato además de, de compartir eh, Videos de, de otra gente Que me parece genial y, y está buenísimo Así que gracias Gracias, gracias inmensas eh. ¿Qué decir? Podría decir muchas cosas Solamente puedo decir gracias Todo el amor del mundo mensajes, comentarios como el tuyo hacen que, que muchas veces nos volvamos a parar y digamos, seguimos seguimos y, y le ponemos todo y, y a salir el juego en serio porque a veces uno lleva tanto, tan, tanto tiempo de trabajo tantas cosas que solamente uno o, o los que están en, en la misma área que uno conoce y, y no es fácil, porque de repente, no digamos, quizás en el ranking de actividades del mundo, bueno, la música no es tan importante, algunos consideran, ¿no? Para mí es todo, y sí es importante, porque es parte de, de una actividad artística como lo son todas, sumamente importantes para que no olvidemos que somos humanos para que recordemos los valores, el amor eh, lo solidario, la empatía, un montón de cosas que parece que estamos súper conectados a veces y por ahí a nadie le importa nada entonces sí es importante, sí es importante eh, la música, las artes, los sueños el motivar a otros para que lo logren también y es algo que yo valoro muchísimo así que gracias gracias, esos son los mejores regalos son los que uno guarda y, y cuando tiene que hacer muchos esfuerzos y demás, vuelve a verlos vuelve a leerlos, vuelve a recordar y no es casual que me lo hayas escrito, así que gracias con todo mi corazón, Joana. te mando un beso enorme la seguimos por TikTok, pero te quería grabar esto porque para mí significa mucho eh, y quiero compartirlo con el resto también. Así que espero que te guste. Ahí te voy a responder con las teclas. Pero gracias. Gracias. Vos también vas a lograr tus sueños. Ya lo estás haciendo porque eso que transmitís a mí me llegó. No es casual. Y creo que de eso se trata, ¿no? De, de que podamos eh, iluminar al resto y, y brillar nosotros también beso enorme nos vemos ahora sí muy buen mate chao gracias